adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Personas que nos este, visitan ahí este, de Sudamérica, dentro de la República Mexicana, muy buenas tardes Juan, ¿cómo estás? Pues mira aquí, este, ahora sí que esperando este, la oportunidad de estar salud... dialogando con Gaf. Fíjate que sí, otra vez el primer programa de inicio de año, Esperemos que hayan tenido muy buenas fiestas aquí a, de fin de año y también buen inicio de año con, para encontrar los nuevos objetivos que encontramos para todos ustedes y un saludo sí. para todas sus familias y bendiciones verdad este Juanito ahora vamos a tocar el tema de internacional y cuál van a ser este acerca del internacional qué, qué modelos van a hacer este Juanito sí mira este ahora vamos a platicar un poquito de lo que es este los pesados así se les conoce en el mercado como como este los vehículos pesados eh, vamos a hablar del 9200, del 9400 y del ProStar. Realmente, este, pues este, esta unidad trae este muchas partes en común, casi en todas sus unidades, pero ahorita las vamos a desglosar para saber cómo las pedimos y para qué modelos son. ¿no? Correcto, Juan. Est Estas son también consideradas como la clase 8, 7 y 8, este Juan. Así es, está clasificado ahora sí que este en, ahora sí que para el peaje. Ya sea, este, clase 8, ¿verdad? Clase 8, este, clase 7, pero en este caso puede ser clase 8. Ok, y bueno, ¿qué más, hasta este, nos bueno, puedes decir acerca de...? Pues bueno, mira, vamos a revisar lo que son, este, pues ahora sí que de defensa a defensa, ¿no? Es como revisamos las unidades cuando vamos a tomar inventario de algunas, de algunas flotillas que que vamos y tomamos el inventario para poder, este, recomendar los números de parte que estamos ofreciendo, ¿no? En este caso empezamos, pues, por la defensa, ¿no? Si tenemos, tenemos algunas partes de la defensa, ya sea de defensa, el cofre, el motor, radiador, compresor, este, cabina, delantera, cabina trasera, este, suspensión, transmisión, y, pues, la suspensión trasera, ¿verdad? Bueno, pues, Ahorita en esas pláticas, Juan, crees, este, fíjate que, bueno, nos han preguntado el auditorio que dónde puede encontrar esa información. ¿Tú este crees que haya ficha? abiertos a todos nuestros clientes que no, ahora sí que nos están viendo. Este, estamos abiertos a de que si tienen eh, alguna duda o, o quieren algún dato de algún número de parte con relación a, la, a los números de GAF, con toda confianza pueden... Este, pues llamarnos ahora sí que al ser un 800 o por medio de los centros de servicio, verdad, solicitar la ficha técnica y nosotros con todo, con todo gusto podemos ofrecerla, ¿no? Que eso sería un un apoyo muy rápido para ver las piezas, verdad. Sí, sobre todo porque cada día este como personas y como estamos en esto de los fierros, pues debemos ir este viendo qué tornillo lleva, si es de grado, si es este de rosca fina o rosca estándar, este qué torque lleva. Este, normalmente estamos acostumbrados a, a darle fuerza con, como Dios nos da a entender a veces, ¿no? Pero cada día este, este, va saliendo información y es como nosotros vamos la, la vamos recabando Y la vamos dando a, ahora sí que al personal, ya no nada más somos cambiar piezas Sino también nos podemos volver técnicos en la cuestión de, de quitar y poner piezas, ¿no? Porque ya no lo hacemos ahora sí que a la lírica, sino que ya tenemos algo de información, ¿no? En este caso, mira, la, la suspensión delantera para el 9200, que es la 323300, que le llaman Leaf lleva la 34511, 34511 en la parte delantera del 9200, del 9200 y este 9400 también la trae, lleva seis piezas, este, cuatro piezas en el columpio, el columpio es la parte movible, ¿verdad? Acordémonos que la suspensión baja y sube. En este caso, la parte fija es la parte delantera, donde lleva nada más un, un, este, un buje. Entonces, este, nosotros le podemos ofrecer a ustedes, este, amigos, este, la 34511 para todos los International del 9200, 9400, en la parte delantera, cuando traen la suspensión taper Leaf, que es la más comercial, es la más comercial que hay en el mercado, la del International. Ahí estaba el diagrama, ustedes vieron cómo estaba el columpio, la parte trasera, la parte fija. Y este y aquí tenemos la foto, ¿no? En la foto de este donde viene la parte este se alcanza a ver un poco lo que es la suspensión. Fíjate que eso es muy importante, Juan, porque luego estamos ahí con las personas ahí que son nuestros amigos, los mecánicos, y vemos dónde están situadas realmente las piezas y ahí podemos ver claramente dónde están situadas las piezas por si llega una fotografía o llega un esquema, ¿verdad?, que sea más fácil la, la forma ilustrativa de cómo encontrar una pieza de gas. Sí, y, a, y aquí lo bonito, porque en las fichas, y bueno, aquí en esta presentación, de te este, de, de, decimos que lleva un tornillo de tres cuartos, y lleva un apriete o un torque de 286 libras-pie, entonces, este aquí lo bonito de que ya no nada más cambiamos las piezas, sino que sabemos, ahora sí que, este, ¿qué, qué torque o qué apriete es el que lleva, digamos, el buje que yo estoy colocando o el tornillo que estoy a, este, apretando, ¿verdad? Eso es lo bonito de los fierros, de que cada día vas creciendo un poquito más en la cuestión de, pues, de información, ¿no? Ok, Juan. Cool. Y uh -huh. para esta suspensión neumática que ahorita vamos a mencionar, que es la Hendrickson Haas, ¿qué nos recomiendas? Eh, ¿Qué podemos tener de piezas para intercambio? sí. El 9200 y 9400 en la parte delantera es este es de muelles, ¿no? O sea, una suspensión mecánica. Y en la parte trasera, pues, ya le pusimos, este, o ya le pusieron lo que son las bolsas de aire. Y, este, todo, algunos 9200 o 9400, este, ponen lo que es la suspensión has La has del 360, o la 400, o 402, o 460, que es para los pesados, ¿no? Este, en la suspensión has de Hendrickson... Pues tenemos en el kit de rebote la 11747, okay. en el resbalón, ¿verdad? El resbalón que va en este en la muelle tipo Z, lleva la 30544 y lleva cuatro piezas, o sea, dos por dos por eje, digamos, y de la, la 13521, pues lleva dos diferenciales, este, dos tensores y dos diferenciales en la parte de arriba, okay. pues llevaría cuatro piezas, y en la parte de abajo si nos vamos al diagramita en la parte de abajo puede llevar la 13.521 o la 11.714 puede ¿Cómo? llevar esas dos cualquiera de esas dos ¿y cuál sería la diferencia entre la 21 y la 14 este Juanito? pues ahora sí que son los diámetros, Una, la, la 11.714 mide 2.460 y la 21 mide este, 2 pulgadas este... La, la suspensión serie HAS 460 este, va a llevar lo que es la 11714 que es para un tensón más robusto, acordémonos que mientras el componente sea mayor es mayor capacidad de carga de, pues de la unidad, o sea digamos que cuando tiene más goma, tiene mayor oportunidad de absorción a esos esfuerzos torsionales ¿es correcto Juanito? sí o sea las dos, las dos son generadas o son hechas o son fabricadas este, para lo que es la carga de tipo torsión, ya sea la 13521 o la 11714, no hay ningún ningún problema, hace muy bien la suspensión y esta es la clásica, ¿no? la 460, este HASS 460, la que le llaman tipo Z, todo el mundo la conoce. Este, pues tenemos ahora sí que los números de parte que pues nos pueden este nos lo pueden adquirir ya sea por medio de los centros de servicio o nos pueden hablar directamente y nosotros este los inducimos a qué centro de servicio le, pudiese, le, le pudiera quedar cerca este, en su localidad o su región. Entonces la 460 la trae el 9200 y el 9400, ¿no? Okay. Y una característica, dices que podemos este, visualizar bien la suspensión por el tipo de la muelle que trae, que es la de, que se parece en forma de Z, ¿verdad? La, la tipa, todo en el mercado la conocemos como muelles tipo Z, okay. ¿no? Bueno, y ese tipo de tractocamiones ¿qué motor trae? pues bueno, pues este, la configuración de un 9200 un 9400 puede traer el ISX 450 HP de Cummins es un motor Cummins en la parte delantera este, prácticamente todos los internacionales lleva la 34509 que es el cuadradito que ustedes este, pueden ver en la primera imagen o en el primer renglón la 34509, este aquí vemos que lleva un tornillo de 1116 y pues vamos a ponerle un torque de 80 libras-pi. Ok, fíjate que bueno ahí este nosotros en una... Pues así que la información técnica que nos estamos dando es el torque y por qué es tan importante el torque este Juanito? Pues aquí los torques y bueno todo mundo debemos de considerar la información... Acuérdense que la información es poder, entonces si yo le doy a un tornillo de 11 16 le doy un torque más arriba de 80 libras, voy a comprimir y entonces este, lejos de beneficiar a la unidad, pues la voy a pasar a, a, pasar a perjudicar, porque entonces voy a provocar vibración okay. y el comentario del operador me va a comentar que este, mi soporte es muy duro. Pero realmente nosotros le este, convertimos los soportes de motor este, en unos soportes rígidos cuando nosotros nos excedemos de apriete o de torque. ¿verdad? En este caso, pues por eso recomendamos para un tornillo de 11-16, estamos recomendando 80 libras pin. ¿verdad? Y viendo lo que comentas ahorita, Juan. Realmente es tan importante llevar esas tablas de torque efectivamente por el fabricante para que realmente pueda trabajar bien la unidad y muy importante, ¿verdad? Trabaje bien lo que es el soporte de motor. Sí, que haga el, el sí, ahora sí. Sí que el funcionamiento que es este aislar metal con metal y que no vibre y que realmente haga su función de, de tensión, compresión, en este caso compresión, ¿verdad? En este caso compresión va, va a resistir bastante bien lo que es el soporte y lo tenemos individual por si que lo recomendable siempre va a ser cambiar la tornillería, ¿no? cambiar la tornillería, cambiar este los dos soportes ahora sí que al mismo tiempo ¿no? y este, pues para que garantizar el, la, la mano de obra, el trabajo y pues el rendimiento de las, de las piezas ¿no? en este caso este, también lo vendemos por kit la 34526, ahí ya viene este, los dos tacones que van en la parte delantera y este, y ese kit pues ya trae los tornillos, o sea estamos ahí garantizando pues la seguridad ¿no? Ya tienen el torque, ya tienen el kit, entonces ya la cuestión es nada más quitar y poner y obedecer un poquito a la cuestión de la información técnica, ¿no? ¿Y por qué es tan importante cambiar los tornillos de nuevo, este, Juan? Acuérdate que, este, una vez, este, que se usan los tornillos, pues, este, de, también te, los aceros tienen tensión, entonces los hilos se van abriendo poco a poco y tú los vuelves a apretar y los vuelves a apretar, pero como ya los abrimos, este, Ahora sí que de, de alguna manera es para un uso, ¿no? Ya los abrimos, ya quedó abierta las hebras o los hilos, entonces yo quito el, el viejo y pongo el nuevo, pues está cerrado, le vuelvo a dar y garantizar lo que es okay. el apriete con seguridad, ¿no? No hay ningún problema con eso, o sea, realmente nosotros les recomendamos que si sí, la tornillería pues la cambie, realmente este, nosotros con esto estamos garantizando nuestra mano de obra y también el rendimiento de las piezas, que es una seguridad por el rendimiento, y otra porque es la seguridad de que la pieza esté trabajando bien, Sí, sí sobre okay. todo si es el torque, ¿no? Indicado. Muy bien, Juan. Fíjate que hay otra situación, ¿verdad? Aquí, en el cofre de la cabina, ¿qué nos puedes, este... No, pero falta el... el ah, trasero. El trasero. <risa> y de aparte, en la parte trasera, pues tenemos el 10075. ahí tenemos el 10075 y este, también lo tenemos versión goma, ese este, número de parte, por, no es recomendable, o sea, si ya realmente están abocardados lo que son la, las cavidades donde va este soporte de motor en la chumacera, pues lo más recomendable es comprar la chumacera, ¿no? Ya no utilizar en sobremedida, que en el, este caso sería la 10023. Ya no tendría caso utilizarla. Si cambio yo mi chumacera nueva, pues ya este, tengo la medida estándar con la 10075 sin ningún problema, ¿no? Ahora fíjate que, ¿Sí? bueno, esa parte, ¿cómo me daría yo cuenta? del perno cuando está ya holgado o realmente ya no está dando el aprieta adecuado para el soporte 100.075, si sí, fíjate que este ya nada más al, a la hora de presentarlo, es correcto a la hora de presentarlo ya en base a, a ver un cabeceo va a haber un cabeceo, entonces ese cabeceo quiere decir que pues ya, este ese muñón pues ya debe ser reemplazado, ya no tiene el, ahora sí que las medidas estándar y tiene que ser reemplazado para que puedan ustedes tener un beneficio en cuestión de rendimiento de las piezas, ¿no? Porque no lo hace todo solo, solamente un soporte de motor, o sea, vienen los tornillos, vienen las chumaceras, vienen los muñones, o sea, realmente tiene que ser revisado pues, para que todo trabaje en un confort en conjunto, ¿no? Sí, porque luego pensamos que nada más es, basta con cambiar nada más la goma el soporte, y el ¿no? soporte nada sí, más no, no, y, no. y cuando realmente ya lo cambiamos y está nuevo vemos que tiene juego, entonces dicen oye es que creo que ahí tenemos unos detalles con el soporte, pero no nos dimos cuenta que también ya el muñón o la cabeza estaba desgastada. Sí, sí, sí, realmente este acuérdense que hay que cuidar ahora sí que las dimensiones como para que podamos sacarle mejor provecho a, pues a nuestra inversión, porque es una inversión, tú, por cambiarle los soportes de motor, pues lo, tú lo que quieres es que den un rendimiento óptimo, pues bueno, les van a dar ese rendi rendimiento óptimo cambiando los demás componentes también, ¿verdad? Ahora, ¿es recomendable nada más cambiar una pieza o cambiar todo el juego, este mm, Juan? No, acuérdense que esto, esto trabaja uniformemente, ¿no? Tanto lo delantero como lo trasero, este, realmente este, pues tiene que re, ser reemplazado ahora sí que en conjunto porque trabaja ahora sí que uniformemente todos los componentes ahora sí que van de la mano, eh, tenemos la costumbre o a lo mejor mala costumbre pues, o de repente a nuestra economía no nos permite pero Disculpa. lo indicado es que se recambien, si voy a cambiar el izquierdo pues cambio el derecho y si tengo oportunidad de cambiar los delanteros pues qué bueno porque vas a andar en un, en un confort con tu unidad y con, este, con estos cambios que ustedes van a hacer, aunque usted, ahora sí que como dice la palabra, aunque usted no lo crea, ustedes van a reducir lo que es el consumo de combustible porque van a traer un motor más estable, más alineado. alineado. ¿no? Okay. En este caso, es bene, el beneficio que obtienen es cambiar toda la soportería para que ustedes también puedan aprovechar lo que es este el ahorro en, en, en combustible. ¿no? En ese caso, nosotros les hortamos realmente que inviertan, inviertan a los cambios de los cuatro soportes o todo el juego para que. Para que trabaje bien y adecuadamente la unidad. No, y el beneficio, de, que, el tiene, beneficio ¿no? que va a tener, ¿verdad? De, de no este consumir ahora sí que más combustible, ¿no? Qué bien, Juan. Y fíjate que ahora sí, bueno, hay una disculpa, ¿verdad? Nos andamos adelantando y esto es en vivo, ¿verdad? Este, La otra, que lo que es cofre y cabina. ¿Qué nos puedes proporcionar este, Juan? Pues en el de cabina, tenemos en el gancho de cabina, tenemos pues ahora sí que la 10506. Acuérdense que aunque es un simple gancho, pues realmente este, lo que son los rayos ultravioleta, o sea, la temperatura, pues cada que va y vienen lo, los elásticos o las ligas, así les llaman en el mercado, o, o las lagartijas en, algunas, en algunos este, lados, este, pues este es de polímero, ¿verdad? Este es de polímero, entonces este polímero pues te aguanta lo que son los rayos ultravioleta y sí te da un rendimiento mayor que el tradicional, de este, un, unas dos veces más que el tradicional, a este material no se parte con lo que son los rayos este, V. Y este, te da un rendimiento pues, mayor, ¿verdad? Y fíjate que ahorita hay curiosidad, ¿verdad? Estamos viendo ahorita piezas que son de color naranja y ahorita esta parte que son los ganchos que son de color negro. Este, ¿Cómo podemos identificar que sea un producto GAP? Y realmente si el color tiene que ver alguna este, situación de que no sea GAP, ¿verdad? Porque luego en el mercado lo encuentras. ¿Cómo podemos identificar que sí se haga? Sí, mira, todos los productos de, este, de GAP vienen quintados vienen marcados, viene este, fecha de lote de fabricación, viene lo que es este el número de parte y entonces este, viene el logotipo, entonces nosotros estamos promocionando ya no tanto el color estamos promocionando lo que es este, la marca, ¿no? ¿Por qué este, promocionamos la marca? Porque esa te va a dar todo el respaldo, la garantía, el soporte técnico es lo que te da lo, lo que es la marca, ¿no? Porque en algunos lados estamos nosotros este, fabricando estas piezas en, no sé, en azul, ¿no? O sea que tienen mucha la azul, confianza, de Estefan, de que realmente un producto, aparte de tener este, la marca que es GAP, porque es una marca ya este, posicionada en el mercado, que crees una garantía, ¿verdad? Y eso es, es un gran soporte, porque luego hay muchos productos afuera, que realmente este, pues, están ahí en el mercado y que no te dan este soporte como está dando GAP. ¿Es correcto Juan? Sí, sí, sí, realmente en el gancho de cofre pues no lo hicimos naranja por la cuestión de estética, ¿no? En este caso pues no se vería muy bien este, el color naranja en un gancho de cofre, ¿no? Entonces los pigmentamos nada más en color negro, o sea es pigmento, no este sigue siendo polímero, pero pigmentado en color negro, ¿no? Ok. A ese no, no hay ningún problema. ¿Y para el soporte delantero de la eh, cabina qué tenemos Juan? El soporte este, de la cabina 34-515, Viene siendo con un tornillo de 11, 16 y este también lleva un apriete o un torque de 80 libras pie okay. Ese este, también lo puede llevar el 4.400, el, el 34.515. Ahora, hablando de esto, estamos hablando de una quinta rueda. ¿Qué producto podemos este, facilitarle a nuestro cliente para la quinta rueda, Juan? Pues para el 9.200, para el 9.400, pues traen la clásica, ¿no? traen la de Holland, Saft Holland traen una, una quinta rueda Saft Holland, este, la vendemos suelta también, la 11517 este, la 40, 140 en kit, ya viene con los pernos porque acuérdate que todos los pernos que <coughs> donde hacen tipo bisagra uh -huh. pues tienden ya con el tiempo a tener desgaste no, ya con el tiempo tienden este, a tener desgaste, tanto los pernos como este, cuando bajas y subes la plancha los hombros este los hombros de las, de las torres de quinta rueda también tienen desgaste o sea que la goma volvemos otra vez la goma no lo hace todo no tienen que también verificar lo que son los pernos los que van este, al centro de la goma tienen que verificar que ya no que no estén brillositos porque si no pues ya tienen juego verdad y en los hombros de la torre de quinta rueda luego a veces hasta se ven como plateaditas de tanto que enganchan y desenganchan entonces este van perdiendo espesor Okay. lo que es la plancha de la quinta rueda, pues baja y entonces después en vez de que cargue el hombre, el hombro de la quinta rueda, este, empieza a cargar lo que es la goma y, y, y fíjate que ahorita lo que dices es muy importante, ¿no? porque muchos en el mercado, nos damos la idea que, la, que el buje de la quinta rueda carga y realmente no carga, ¿verdad? ahorita lo que me estás, este, dando a, de información, es que el buje no carga oye, ¿y tendremos alguna prueba a lo mejor pues empírica o a lo mejor una prueba que hacen en los talleres para poder este ver que el hombro ya tenga juego. Sí, no, de hecho es visual. ¿no? O sea, realmente se alcanza a ver este visual, este, cuando ya traemos desgaste tanto en el perno, cuando quitamos el perno, uh -huh. pues ya lo vemos este así, este, muy, muy plateadito, ya se ve muy liso el, el perno. Y aparte la, el hombro de la quinta rueda, pues ya se ve muy brillosa también y o sea que cuando yo coloco la, el buje de la quinta rueda y quiera meter el perno ya no está centrado no ya hay desfasamiento de le pones no... una palanca y lo metes pero eso no está bien no está bien sí hay que meterle un poquito pero no no así como con mucha fuerza no y pensamos que está bien, que está adecuado, pues en este caso lo que tú me estás comentando, es que nos queremos que mira al hombro, porque hay un desgaste, y de forma visual. Sí, y aparte cuando metemos, vamos a per, vamos a meter lo que es el perno de la quinta rueda, ya no coincide, ya la tienes que levantar, como que para atinarle al, al barreno, ¿verdad? Eso, es ahí ya te das cuenta de que ya la goma no te va a dar un rendimiento óptimo, ya después este, que le hiciste ese cambio sin... Ahora sí que prever que tendríamos que cambiar la, la torre y lo que es este el perno. Este Aquí lo que pasa es de que este, el operador cuando regrese de su viaje te va a reportar otra vez la quinta. Te va a decir que, oye, otra vez siento la quinta floja. Pues no, que le cambiaste los bujes y acuérdense que los bujes no lo hacen todo. En este caso, una parte muy esencial o importante es el hombro de la quinta rueda normalmente algunos no los engrasan y por eso es que trabaja en seco y cada que trabaja en seco vamos provocando fricción y también desgaste por lo tanto la plancha baja hasta un cuarto entonces todo ese cuarto? cuartito lo carga la goma ya cuando nos dicen mira es que no no si no me duró tu goma nosotros la revisamos de la parte de abajo y viene oh. marcada okay. eh, entonces nosotros ya le podemos recomendar al cliente sabes que pues tienes que corregir tus, Quinta tus ruedas. quintas ruedas verdad ya con eso, ya cuando me, nos enseñan lo que es este, la, la goma de quinta rueda, pues nosotros alcanzamos a ver de que ya tienen ellos que reemplazar otros componentes, ¿no? Y fíjate que es muy importante porque como tú comentas, ¿no? Todo es un sistema de la quinta rueda, si no engrasamos adecuadamente, esto va a hacer que comiencen a tener mucha fricción los hombros y eso le va a llegar a los bujes, entonces recomendamos a las personas que realmente tengan esos cuidados, sí y que revisen y revisen ¿no? lo que es la, la, el hombro de la torre de quinta rueda, y este y, y, no si, y si están en condiciones pues que le engrase, no que le pongan la grasita para cuando enganchen y desenganchen este, pues puede, no puedan de, este, provocarle un desgaste a lo que es el, el acero, ¿no? ok y en base a lo que es el eje cardán este Juan, qué tenemos ahorita nosotros para, pues eh, el 9200 y el 9400 trae la clásica que es la 18.002, si la quieren suelta, si quieren volver a utilizar lo que es este el, el herraje que trae la unidad. Y, este, y si no, pues nosotros la vendemos este pues ya con el valero y con el herraje y con sus tapas balineras, que es la 40.074. ¿Verdad? Aquí este pues sí deben de cuidar lo que es el ángulo este para que haga un buen funcionamiento el valero. Aquí lo importante o la vida útil de de la pieza viene siendo el valero okay. si no es un buen valero pues vas a tener contratiempos y el valero se va este se va a ir sobre la goma y después va a decir que es tu goma entonces hay que tener un buen valero un okay. buen valero para este para este en este caso lleva el 88 512, ok el, es para... el valero 88512 que es para este para la goma 18 mil dos uh -huh. ¿Sí? okay nosotros sí. lo vendemos este sueldo o lo vendemos por kit y fíjate que hay un interesante verdad, la forma de versatilidad de productos que tenemos, que si en este caso se dañó lo que nada más fue tu valero, le puedes recomendar nada más la goma verdad, o las otras dos alternativas que tenemos, la 40074 o la siete ¿hay alguna diferencia entre estos dos últimos códigos? Cuál sí todo? ahorita yo ahí te puse que la 40197 pero realmente este, son para los carros nuevos, en este caso para el Prostar, la 40197, que ya este, esa, pues ahora sí que se, se alinea, no trae unos este, unos este unas cavidades a los lados, donde tú la puedes dirigir, el ángulo, puedes mover el ángulo, es una, una movible. Que Así es... como lo vemos en la fotografía, Ajá. este correcto? Entonces ahí efectivamente ahí tenemos una, unos laditos que podemos mover para poder facilitar al mecánico, la, la alineación sí, de lo que es la el eje Cardano. Muy interesante, fíjate, y todo eso se vive al gran equipo como la ingeniería y. y que tienes ahí soporte, ¿verdad? En, en planta GAP, ¿verdad? fabricante. Así es, este, entonces, este. Pues la 40197 la trae el PROSTAR, ¿no? Y la 40074 la trae este el el 9200, 9400 pero esto no quiere decir que no le puedan poner la 40197, también se la pueden eh, poner es universal que tenemos varias alternativas para Así que es. él puedan pueda este, a dar sus buenos mantenimientos a los, a los, a los tractocamiones y fíjate que hay una cosa muy interesante este ahorita que voy a pasar, un saludo ahorita que nos mandan ahí a clientes de Obregón clientes de Toluca, de Cuautitlán. este también ahí nos mandan también lo que es Guatemala muchos saludos parte de lo que es, este, por qué no, también, este, en la zona Sudamérica, verdad, ahí en nuestros clientes, y también tenemos una de, unos clientes especiales, que, pues, realmente, pues saludos, verdad, y, y, lo digo, porque es un chat en vivo, y para que vean que ahorita si tienen dudas, se los podemos, hacer resolver, si hay algún comentario, pues, aquí, este, el técnico, ahora sí que nos puede, este, pues, ahora sí que brindar esa solución a Uh, algunas sí, dudas que tenemos verdad, en sí nosotros para eso estamos estamos prestos y ahí este saludos a los amigos de Moise el Relámpago que nos mandan saludos también saludos a Moise el Relámpago, allá los de Peluca Muyes y Carrocerías Villegas, por allá un saludo también a ellos este, saludos allá a Monterrey que también nos compran uh, Sabinas, también hay que nos están escribiendo, a los, a los amigos de Guadalajara, ahí al Santillán, saludos compañero este también este, saludos a, ahí a los de León, ahí con este nuestro amigo Antonio Landeros también. Saludotes, compañero. ¿Y, y quién bien, más tienes y ahí? Bueno, pues aquí tenemos Monterrey, Sabinas, fíjate que ahorita qué bueno que nos están viendo a nivel la, toda la República Mexicana. Y ver que realmente estas partes de Platicado con GAP están llegando cada, cada vez más lejos y están resolviendo dudas de algunos de sus clientes, ¿verdad? Mira, saludos a Guatemala, Centroamérica, sí. Sudamérica, sí. saludos, saludos. Entonces, este, fíjate que ahorita hay, hay otro, ¿verdad? Este, para lo que es este, el modelo Prostar. Sí, ahorita vamos a revisar lo que es el Prostar. Ya se acabaron los saludos. Ahí saludos a todos. No puedo saludar a todos, pero un saludote desde acá. Porque ahí me están mandando whats. Este, y vamos bueno. a ver lo que es el Prostar ahora, este Oscar. Sí. Este, también, no, afortunadamente, no han cambiado las suspensiones delanteras. Este... Este, en la cuestión mecánica que viene siendo también la taper lift este, también trae la 34511. acuérdense que lleva un tornillo de 3 cuartos con 286 libras de torque o de libras pie lo que nosotros estamos recomendando viene la foto y este, pero bueno el Prostar en algunos modelos sacó la suspensión delantera o sea, ahí ya cambió, sí. ya no es mecánica aquí ya cambió este, una multilink de oh, aire, okay. una multiling de aire delantera, esa está media rara, o sea, no es muy comercial, pero bueno, se la presentamos para que ustedes puedan este, adquirir ya los números de parte, tenemos algunos números de parte ya de esa suspensión, sobre todo más para el norte, para el norte este, hemos visto esta suspensión, y bueno, acá en Coquitlán nos ha llegado también. En el centro. Acá en el centro nos ha llegado, este, no he visto por otro lado que nos requieran estos números de parte, no es muy común, pero sí ya se está dando a conocer en el mercado. Esta suspensión hubo un poquito más de apogeo a nivel este, americana, ¿verdad? Es de origen americana Y bueno, que posiblemente aquí en México sí está llegando, no con el tanto auge de las otras suspensiones, pero sí la podemos encontrar en el mercado. Sí, por si les llegan a requerir este, para una suspensión delantera, este, que es la Multilink, tenemos las granadas que lleva dos de la 34592. Lleva dos, ahí vienen algunas imágenes de cómo está armada, la suspensión sí está media compleja y no, no son muy comerciales lo que son sus granadas o sus bujes, más sin embargo nosotros ahora sí que como fabricantes ya los tenemos, ya ustedes los pueden solicitar ahora sí que este, a su centro de servicio para que este, se los puedan conseguir. Si es que ustedes han tenido esta suspensión ahora sí que en sus talleres, pues ya, ya hay los bujes, ya tenemos los bujes ficha, por si ustedes requieren de la ficha la 34586 que es un buje, verdad el con perno pasado este, 34588 ese buje va en ese kit o sea, ya tenemos el tensor pues si tiene com complejidad con el tensor pues nada más solicita el número de parte del tensor y se lo podemos vender, no, sin que le vendamos los bujes sueltos ya instalados, ya ustedes lo pueden nada más quitar y poner y tenemos este cuál más este, puede llevar la 11004 pero realmente los más principales vienen siendo la 92, la 91, la 86 y la 88, fíjate que nos comenta que un cliente del norte que es realmente de aquel lado en el norte si la está moviendo y es muy importante que pues en este caso en atención a clientes puede decir para que pueda ver la pura facilidad de distribuir este producto verdad este Juan y la otra verdad esta parte de los que comentas de las bujes ¿Lo pueden pedir a su centro más cercano a este Juan? Sí, estos sí serían, bueno, ahora sí que serían sobrepedidos, ¿verdad? O sea, no es una suspensión que realmente esté abarrotando el mercado, así como la clásica, ¿no? De la Haas, la Primax, no, no, no. Esta sí tendría que ser sobrepedido, algunos números de parte, porque este... De momento lo sacamos a Express, pero ahorita no, no se ha movido tanto. Entonces tendría que ser su, su, un, un sobrepedido para que puedan este, adquirir este número de parte. Y si ya las vieron por ahí, ya saben que en GAF las pueden conseguir. Ok. Un saludo para Javier Rovalcaba, que bueno, está en directo. Este, parte de, Vamos a partir ahorita de la suspensión, que es este Taden ¿Qué me puedes decir en esta suspensión, este, Juan? ¿De cuál? En la suspensión Navistar International Taden De un Taden en a... Eje TADER. La Internacional. Pues Eso. miren, esta es eh, igualita que la dejas... Nada más que Internacional pues, le puso su número de parte, pero realmente, este, pues, pues, son los mismos números de parte. La sí. 1747 para el kit de rebote, la 30544, la 13522, ahí sí cambia. La 1714 y ya en kit la 34538. Pero esto es para una suspensión de Navistar. Pero si ustedes la ven físicamente, es igualita igualita a la de la Haas 460, y, y fíjate ¿no? que es muy similar a la Haas de la 460, ¿Cómo yo puedo identificar entre esta que es de origen de Navistar, a la otra que es de origen este, que ya viene de, de otra marca, ¿Cómo la puedo identificar? Bueno la suspensión de Navistar, pues la vas a identificar por la percha donde asienta lo que es el, este, la muelle, donde, okay. donde viene la muelle, la percha viene con un, viene hueco la percha y las normales no ahí dice Hendrickson, y esta no esta trae un hueco en la, en la percha es de esa manera que vamos a ver que no es la Haas, sino es la International, ¿de entonces yo puedo identificar entre marcas, pues, realmente entre cuál es la que es Navista y la otra marca, bueno, sí, ahí vienen las fotos ahí se alcanza a ver la, la, la percha se alcanza a ver la percha donde viene con un hueco y este la has la has viene y dice Hendrickson en la parte en la parte central de la percha esta no trae ese, ese nombre y trae un hueco de esa manera podemos identificar cuál es Has y cuál es este cuál es este la de Navistar ¿no? ok bueno y aquí viendo esas fotografías este es la que tú me comentas verdad aquí estamos viendo que la percha tiene el pequeño orificio que ese es de origen Navista, verdad de esa manera, nosotros sabemos que es una suspensión este, de International. De origen Internacional. Sí. Ok, ¿cuál? Que es, este... Ahora sí que, Made in, International Internacional, ¿no? Ahí se alcanza a ver, este, la 34-500... La 30-544. Se alcanza a ver el kit de la 34-538. Vienen ¿Sí? un poquito más robustos los componentes, y si tú te das cuenta, ya no trae la 21. Ya no, en la no HAS sí trae la 21. A menos de que le este, sea Haas, este 460. No, acá ya te ponen los... los los componentes o los bujes de barra de torsión más robustos para este, poder este, dar lo que son las 460, este, 4, 460 libras. ¿no? Ok, lo que te voy a comentar, porque sí veo que está un poquito más robusta lo que este tipo de suspensiones, a diferencia de lo que estaba al inicio. Y algo muy importante, este Juan, fíjate que aquí identifican el resbalón, ¿verdad? Y luego dicen, oye, es que se ve, el resbalón se ve muy diferente, pero ¿cómo se ve? Y la verdad, aquí podemos identificarlo muy, muy, muy fácil. Sí, se puede identificar, y bueno, ya nos dicen ustedes de que es para la Internacional, que es una suspensión este de Internacional, pues ya nosotros les damos los códigos o piden la ficha, ¿verdad? Y fíjate que pasando ahorita a un otro tipo de suspensión que ya trae este el ProStar, una suspensión bien rara, verdad, que dicen una Airos, Airos 4000 libras. Oye, ¿qué nos puedes decir de esta suspensión? Porque casi sí. también igual como la primera, no es tan comercial, ¿verdad? ¿No? ¿Qué crees? Que esta sí, este, sí es comercial. Todos los internacionales, sobre todo los nuevos, la, este, la, la Airos, este, sí es comercial. Ahorita todos los internacionales están saliendo con esta suspensión. Pero si ustedes ven la FAS 2 de International, también es igualita. En lo que En la como... FAS 2 de International, digo, de Freiliner, este, pues aquí, este, en, en International la llamamos Airos de 40 mil libras y este y también trae los mismos componentes de la de, de Freeliner, de la FAS 2 es correcto porque bueno este tipo de suspensiones yo lo había visto más en lo que es el Freeliner y esa sí era bastante conocida y más en esa marca verdad, pero aquí en lo que es en, en Navistar pues lo que te comentaba apenas están en su buje verdad, apenas va saliendo esa suspensión sí ahorita todos los carros nuevos de los Internacionales están trayendo esta suspensión ya sea la que la traigan en los tipo Rabones la traigan en los tipos Torton. Este. Sí, se dijo. Déjame apagar un poquito esto porque este. Ahora no le puse el, el privado. <risa> Entonces, este. Ya todos los internacional traen este. Desde el Rabón o desde el este. Torton. Y ahorita las suspensiones este de los pesados también traen esta. ¿Verdad? la AIROS este, es igualita a la de Freiliner, este, a la FAS 2, traen los mismos componentes, en este caso la 11083, que este, es la que trae su tope para las cargas axiales, ahí le echaron un poco de exceso, ahí a los de ingeniería, ya traen un topecito para que este, se mantenga en su lugar, lo que es la granada, ya no se recorra tan fácil, en la 34563 en los diferenciales traemos este, lo que es ya el tensor, ya lo vendemos, ahora sí que de línea el tensor, ya lo vendemos, con, lo vendemos con sus componentes y si tienen el tensor pues tenemos la granada ahora sí que este, pues suelta para que ustedes la pueden instalar no Fíjate que es muy importante que lo que tú comentabas, la ingeniería que trae este buje, que trae lo que es un pequeño tope una pequeña cintura a la orilla de lo que es el buje, sí, en tiro. la cual va a garantizar realmente la perfecta colocación del buje en la percha y evitar que se pueda recorrer. Sí, se la trae en la muelle, entonces a la hora de las cargas axiales, este, ese, no, ese, haz de cuenta que es el tope para que no se desplazara más en lo entonces, que es el, el buje, ¿no? Y control. da un rendimiento mayor, ¿no? Ok. Y, y hay otra muy importante, ¿Cuál, cuál sería la diferencia, porque bueno estaba viendo ahí que la suspensión en este caso es un poquito más recta, más que la que trae el offline, trae más curviada lo que es la salida donde está la bolsa de aire, hay mucha diferencia en ese, no pues esta es una Aeros, o sea realmente este, si tú ves la FAS 2, este va a ser similar muy, similar, muy similar, muy similar, no hay ningún problema, esta viene siendo para 40 mil libras, y este, y pues bueno, o sea, tenemos los componentes, ya son componentes comerciales, no hay problema, no son los no son como los de la suspensión delantera, del este que algunos carros la traen, que el, de la Multilink, que esos son bujes así, que cambia de centro a centro las medidas, o los diámetros cambian, en este caso son comerciales, la 1083 es comercial, si no la tuviéramos para international, pues la tenemos para Freiliner, entonces la de Freiliner me sirve para el International y viceversa, ¿no? Y en la cuestión de los tensores, pues ya los tenemos de línea, ¿no? y otra vez verdad, fíjate que muy interesante, otra vez el torque, el torque que estamos, o que estás dando ahí en este, recomendado, es muy importante verdad, sugerimos que den el torque a toda la suspensión, sí allá acuérdate que para la 11.083, un tornillo de 27.32, este le estamos dando un torque de 286 libras pie, y este, y también tenemos el tensor, lo que es el 34.563, ahí ustedes dónde van a saber, porque sí cambia, aquí sí cambia en la faz en la faz 2 de International cambia. de Freiliner y la de International, porque este tensor todos los de International, sobre todo del Prostar, van a medir de centro a centro, Ajá. lo que son 25 3 octavos okay. ahí te vas a identificar de que es de una suspensión de este, pues de International, ¿verdad? en pues este hay, caso, ahí si hay una pequeño cambio lo que se así interesa. es, ya ¿En la la, 200... los tensores de, de diferencial Ahí vamos a ver que, este, que es de International porque la mayoría de ellos son de 25 o 3 octavos en la parte de diferencia. Ok. Y viendo los soportes de, de motor para este tipo de trato este Juan, ¿qué tenemos? Pues mira, estos traen el, también la IS, ISX de Cummins. Traen esa, ese motor, traemos aquí lo bonito de los internacionales es que no cambian tanto a las figuras. En este caso la 34509, viene siendo igual en la parte delantera, la 34526 en lo que, es este, lo que es este el kit, ya con tornillería para garantizar nuestra mano de obra y también la seguridad de la unidad. Y tenemos el 34510, también lo tenemos este pues ahora sí que disponible lo que es el kit, también con tornillería, para que este, podamos re recomendar y garantizar nuestra mano de obra, ¿no? Es y aquí ve, trae un tornillo de tres cuartos, el soporte trasero, y viene siendo de 90 libras-pie lo que es el apriete o el torque, ¿no? Y fíjate que aquí, lo que tú comentas, Juan, es que tiene dos, tenemos varias presentaciones para que el cliente ya sea que lo pierda de forma individual o que lo quiera cambiar de forma completo ¿verdad? entonces es muy importante ahí que, que sea por aquí o sea por dos piezas, así es, y ahí vemos ahorita la, la forma, verdad, Cómo van instalado, uno que van a, en la forma del puente y otro que en la parte de atrás, verdad, ¿Cómo en van? la parte de atrás, ahí vienen las imágenes, ahí este nos dieron chance, de la donde va la 34510 de un Prostar, y este pues ahí le tomamos la foto, ahí este estos amigos se quedaron con esos soportes y pues bueno, ahí este, es como pudimos obtener los torques y pudimos este, ver en qué posición iban todo esto ¿no? y, digo, y más que nada también darle una gracia a todos los clientes que nos apoyan a, a hacer estos, este, es, estas presentaciones que nos dejan instalar las unidades, que nos dan este, pues, la, la verdad que visitar sus, sus, este, sus centros, sus patios y realmente pues, gracias a ellos pues le damos también a... Esta información a ustedes, que son este... Sí, realmente final, todo ¿verdad? esto, todo esto lo hacemos, Oscar con... Bueno, Ahora sí que, aunque nosotros estamos platicando con ellos, pero muchos de ellos nos han apoyado para poder sacar esta información, ¿verdad? O sea, gente con experiencia, ya sea de planos, ya sea con los clientes que nos dan la facilidad de estar en sus talleres, y nos prestan a sus mecánicos, este nos prestan su herramienta, de repente... Y este, y bueno, es una información que bueno hemos sacado en conjunto muchos de los clientes que, este, que nos están viendo, que nos han dado la oportunidad de estar en los talleres. Y este, y pues bueno, de ahí sale la información, ¿verdad? Y, porque, también, y también dale también ahí el apoyo a nuestra área de ingeniería que nos apoya para poder este, tener esa información, ¿verdad? Sí, ya traemos nosotros la información de Ingeniería La Baja, aparte pide su soporte, porque pide planos, pagan planos y, y derechos para que podamos este fabricar una pieza, ¿no? Sí. En este caso pues ahí este la 34503 este 10 en la parte trasera, en el radiador traemos la 34545, lleva cuatro piezas. Esa ya la tenemos también disponible para el Prostar, la 34545, el soporte para radiador, este okay. lleva cuatro piezas, este ya la tenemos disponible, ojalá le la puedan solicitar por si les hace falta ese número de parte. Y aquí este... ¿Y, ¿Y por qué es tan interesante este, Juan? Que realmente cambien esos soportes del radiador, ¿Por qué es tan importante? O se acuérdate que todos los soportes es para este, evitar lo que son las vibraciones, ¿no? Todo lo que son las vibraciones y mientras tengas menos vibración en la unidad, que es muy incómodo cuando tú andas arriba y oyes algunos fierros locos, este, y como son tramos largos los que se manejan nuestros amigos, entonces eh, es muy fastidioso, pero aparte el beneficio es que... Pues tienes que torquear bien tus, tus, tus soportes, tienes que tocar, torquear bien tus soportes para tener unos este, viajes placenteros, ¿no? Y para ellos que realmente son trayectos largos, ¿verdad? Sí, no, sus no, no Cualquier ruidito es por eso que, pues de repente, oye, necesito estos soportitos porque pues voy para tal lado, ¿no? Si no a sonar como cafetera vieja. Sí, <risa> no, no, no, este, y sobre todo los traileros, este, nuestros amigos este, conductores. Este, ellos pues, realmente este, son los que nos apoyan y nos dicen no, yo quiero este soporte, dime qué apriete, dime qué torque y este pues porque ellos son los que de alguna manera este, obtienen el beneficio porque van en confort en su viaje placentero y largo ¿no? y otra vez exhortamos sí, sí, sí. que cualquier duda que tengan, es no sé si ahí nuestros este, que nos están viendo nuestros clientes ahí lo que es el Facebook Live que nos siguen cada sesión háganos llegar sus, sus sugerencias sus dudas y aquí para realmente nosotros tomarnos en cuenta y tratar de darle solución sí. y darle una recomendación porque interviene aquí que tenemos al, los, al técnico nos da este, las sugerencias, tips e incluso otra información más técnica ¿verdad? así es este, bueno, los invitamos a que ustedes nos puedan, este, fomentar, digamos, a cualquier plática que quieran que toquemos, este, por ahí creo que en Puerta vienen otras, otras, pláticas de remolques, de las diferentes marcas, pero, este, vienen de Dolly's también las, y las siguientes pláticas. Este, pero ustedes recomiéndenos qué es, qué tema quieren que les toquemos, ¿no? También no, así nos dan tiempo de, de sacar la información y poderla bajar, este, ahora sí que a tiempo. Ustedes ahora sí que ayúdenos a poder, este, seguir con estas charlas, de alguna manera todos los que estamos involucrados en los fierros, pues nos ayuda y nos nutre para que cada, cada día podamos obtener un mejor beneficio de todos los componentes que lleva un tractocamión o un dolly o un remolque o un autobús, ¿no? En este caso, este, la goma de cardán, pues aquí te puse la 18.002 o la 40.074, sí la puede llevar, pero realmente los carros ya este, nuevos, Ajá. lleva este, la 40.197 ya en kit, ya la que este, este tú puedes este, darle el ángulo sin problema, o le llaman la movible, o la ajusta, autoajustable, y también vendemos la pura goma suelta, ¿no? Pues entonces si aquí, quieren. Juan, entonces estamos viendo que ahorita aquí... Podemos este, decir lo que es por años, estamos hablando que un 2013 hacia adelante puede venir más la 97 y un 2013 hacia abajo, estamos hablando de la 4074, Juan. Sí, o sea, Más o menos van, en los años, ¿no? Van cambiando, Digo. ¿no? Sí, eh, o sea, en algunos soportes de motor, digamos, este, vemos que lleva la, este... Del 2017 lleva un número de parte, del 2017 para atrás lleva otro, entonces este pues tenemos que ir actualizándonos, por eso es importante, digamos, las fichas y la información que vayamos este teniendo ¿no? a la mano. Oye, ¿y tú tendrás algún correo o algún lugar donde puedan este las personas este, solicitar esa información? ¿O por qué medio podemos solicitar esa información? Sí, ya sea por medio de los centros de servicio o por este el correo de, ases de asesoría técnica, ¿no? Okay. por medio del de correo de asesoría técnica ahí ustedes pueden este, platicar con nosotros este, ahí les damos los datos el correo sí te lo ¿sí acuerdas mx o también en nuestras páginas verdad que es ahí en gap.com.mx o en facebook live verdad también ahí este y cómo vamos a seguir este Juanito ahorita en esta parte de lo que es el cofre verdad hay muchas piezas este, ya nuevas que estamos viendo ahorita que trae ya los cofres, ¿verdad? Los cofres ya nuevos y en este caso del ProStar. ¿Qué piezas nos recomiendas para eso? No, y cambiaron las figuras, realmente antes era un redondo o un este tipo hongo en la, los soportes de digamos del cofre. este En este caso la 34589, pues ya no es un, ya no es, este ¿cómo te dijera? Ya no es un soporte este, de los tradicionales, tipo hongo, que le llaman, ¿no? Ahora ya vienen así como tipo casita, de ahí algunos mecánicos le llaman casita de, este, de perro, ¿ah? ¿eh? Sí. Esa casita de perro lleva, este, en la parte de la bisagra, pues lleva este, una de cada lado y este, ya su figura es diferente. Y en, los, en las guías de cofre, pues también ya cambiaron algunas, ¿no? Este, la 34581, la guía de cofre, donde descansa el cofre o el capó que le llaman, Ajá. que descansa, la 34581, pues lleva una pieza de, tenemos la izquierda y la derecha, no es la misma, para los dos lados no es la misma, izquierda y derecha, ¿no? Y okay. en lo que es este, los ganchos de cofre, que ahora sí que son muy muy vendibles también, la 34548, y este, y la contra, que es la 34549, y nosotros le recomendamos la 34590, la 34590 que ya es el kit, ahí si sí no hay lado, ahí lo pones del lado izquierdo o derecho, o sea, cualquiera de cualquier lado puede funcionar, no y, y estamos viendo ahorita las figuras, este, Juan, que realmente, y como tú dices, ya cambió ahorita los diseños, el diseño, y claro que, con la infraestructura que tiene GAP, este, ningún diseño, pues, le puede ser muy dificultoso, en el sentido de la fabricación de algún producto, digo, si en este caso, si es este, a lo mejor con algunas este, curvas, alguna diferencia de figura irregular, GAP lo puede hacer, ¿verdad? Sí, Sin ya, problema. Este, ya lo que son las figuras caprichosas o irregulares, este, pues bueno, ahora sí que tenemos ingeniería, donde hemos desarrollado este, pues en otros mercados este, piezas muy complejas este, y realmente este, hemos estado a la, a la vanguardia, todo dependiendo de cada departamento, en este caso nosotros somos automotriz, pero pues ahí lo industrial, en este industrial, pues este, si tú, su, o si nuestros clientes supieran que hemos desarrollado algunos soportes o algunos engranes para las plantas de, de, este, de Pemex, ¿verdad?, donde son las plantas portátiles y este, deben de llevar un cople, pues más o menos de ese tamaño y este, se los hemos desarrollado y este, y pues ese mercado, pues también lo, lo estamos atendiendo, no de nuestro lado, sino del lado de Taza, ellos se encargan de lo que es lo industrial y nosotros nada más la automotriz, este Oscar, pero sí tenemos buena ingeniería porque hemos desarrollado muchas piezas muy complejas, ¿no? Muy complejas. Ok, y fíjate que aquí viendo la figurita vemos ahí cómo se colocan realmente lo que son este, como son las famosas paletas o las guías de cofre y lo que son el gancho, ¿verdad? Así es, y tenemos ahora sí que para la cabina, aquí este te puse algunas fotos de lo que nos llega ahora sí que... Este ha mostrado en este caso la 34 -552 es el soporte de pues de cabina del Prostar del Prostar la 34 -552 y lleva dos piezas y yo quise tomarle sí. la foto a la pues al brazo no o al brazo donde se aloja lo que es la pieza y fíjate que es muy similar a la pieza que en la antigua bueno en la anterior presentación la dimos verdad 34 que se parece mucho a la 34552, sí cambia el tornillo, cambia el tornillo y, y esta trae todavía su tope, trae un topecito para direccionarlo, y, este. y la diferencia, lo puedo hacer uno por el tornillo que es el barreno y el otro sí. sería por la mosca que vemos ahí enfrente de este Juan, así es, sí esta se la vamos a cambiar, le vamos a quitar esa del este, marca X y le vamos a poner la 34552, este, okay. en este caso, no? y tenemos ahora sí que las figuras sin problema okay. bueno y aquí otra vez retomando otra vez este el tipo de la quinta rueda, fíjate que aquí ya, ya estás colocando otro código, que es el 4035, o sea que en ProStar puede venir ese tipo de buje en la quinta rueda, ese fue? Sí, fíjate que ahorita las nuevas sobre todo de los ProStar, de hecho ya este, también ya están saliendo los LT, que es similar al ProStar es similar, muy muy similar. Este, están trayendo ya este la 40035, la que viene este la que viene los coples, ¿verdad? Que viene tipo capuchón, la 40035, la clásica es la de carrito o la de omega, ¿no? Pero este la 40035 es la que actualmente ya están trayendo lo que son las, las este, quintas de rueda este de marca Holland. La 40035. ok. Y fíjate que aparte de que estamos ya viendo una gama más extensa de este Juan, está, me daba inqu esa inquietud, ¿verdad? Que dice, oye, y GAP tendrá algunas otras piezas que podamos venderle, a lo mejor tipo de loderas, algunos ayusorien, algunos topes. Y en este caso veo que tú estás poniendo otra gama para, que nos preguntan nuestros amigos, ¿verdad? nuestros clientes. ¿Estamos moviendo esos tipos de productos de este Juan? Sí, ahí vienen los números de parte, este, la 17-534, son unas gomitas que realmente este, pues nos sirven bastante, nos sirven bastante, eh, van en la conexión de, de lo que son las manitas, ahí es el sello, okay. este, sellan muy bien, este, las tenemos disponible. la 17-534, viene azul y roja, ya viene como por kit, o la pueden comprar también individual, suelta, la mayoría de la, este, de la venta pues es de la por kit, te la compran por kit. Y la lodera que este, en un futuro no muy lejano, la vamos a volver a tener, que es la 40281. La 40281, este es la lodera también en, en un material este, específico para lo que es la fricción, para lo que es este, carreteras, este, vamos a este, tener ese tipo de loderas, ¿no? Y fíjate que también parte, ¿no? Cuando los vehículos, luego veo que luego los blogs traen pipas o traen otro tipo, unos este, van bien, ¿no? Los mandarines famosos que realmente lo, también lo pueden acudir y digo, y una parte de lo que estamos hablando aquí, es para que se acerquen a nuestra página GAP, y vean totalmente toda la gama de productos que le podemos brindar sí y pues bueno, les invitamos a que ustedes participen, y también nos ayuden a que podamos nosotros este, dar un tema que realmente sea de mucho interés para ustedes, ahorita prácticamente estamos terminando con todas las marcas, nos falta MAC ¿Nos ¿Tenemos, falta Volvo? Más, tenemos Volvo este, pues hay varias marcas que todavía ahí la tenemos, este, Juan, que a lo mejor este, en las sesiones futuras lo vamos a tener, digo, no sé si tenés, todavía faltan vehículos para lo que son Internacional, que vamos a ver este, en la próxima sesión, y, y también, verdad, también este, darle un pequeño break para dar, mandar un saludo a nuestros clientes de Hermosillo, de Sabinas, que nos están ahí, Toluca, que también nos están mandando saludos, Toluca, este, ¿qué más? Ahí tenemos. Los de Puebla también, saludos ahí a los de Puebla, entonces, este, fíjate que nos están viendo... se Pachuca, ahí a Carlitos... Nos están viendo, la verdad, ahí, este, que realmente nos están siguiendo para esta información técnica y que realmente con sus comentarios nos apoyen para realmente decir qué más quieren, más dudas que ustedes este, tengan y aquí les podamos dar tips no, para poder mejorar... eso. Este... Sí, cada día vamos a ir mejorando este, las presentaciones, las vamos enriqueciendo también esperamos que nos den la retro, acuérdense que nosotros que estamos en los fierros, pues nos interesa todo no nos interesa sus comentarios sus observaciones y de esa manera podemos enriquecer todo lo que es este, este tipo de pláticas este, dialogando con, con Gaf ¿no? este, pues fue un placer realmente gracias por su tiempo Oscar fue un placer Juanito y dale más que nada las gracias a nuestro auditorio que nos ve este, en estas pláticas de naranja, realmente le mandamos un saludo muy frecuente, digo, y realmente, pues, a cuidarnos un poquito, mira, hoy vengo con un chaleco, porque tengo frío y hace yo veo muy plameral el día de hoy, Juanito pero es la juventud, sí <risa> y pues más que nada, pues gracias al auditorio y pues, no sé qué tengas esta recomendación, Juan no, pues ahora sí que un saludote, cuídense mucho, acuérdense que la, este, guardar la distancia, la sana distancia este, la vitamina C, la que nos están recomendando para andar allá afuera este, cuídense mucho y, este, y muchas gracias por ese tiempo que ustedes nos permiten que, este, pues ahora sí que de podernos visualizar a, a las 12 ¿verdad? a las 12 los esperamos en nuestra próxima edición ojalá sea de su agrado y ayúdenos a que podamos nosotros dar un tema de su, de su interés y, y estaremos allí a la orden porque nuestra tarea es sacar toda la información este, pues ahora sí que de, de los mismos fabricantes, de ingeniería y de los mismos clientes, porque ya sí hacemos una, una, una sola presentación, con todos los datos que nos dan los diferentes. Y es muy buena clientes, sinergia, ¿no? verdad que tenemos con un buen equipo este Juan. Pues de manos decirle, pues a la próxima, nos vemos en la próxima Plática Naranja, y hasta luego amigos, cuídense, saludos, saludos. cuídense mucho y gracias. Gracias.